¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, people, he salido a caminar un poco por la mañana y. y estoy súper excited. Porque mi compañero ha dicho que ha llegado una, una caja para mí. Creo que es la Ginebra tan esperada. ¡Wow! De macerada con uvas. de Pedro Jiménez. Así que. Uh, espero que sea vale. de gestión de global gestión food vamos a ver si ha llegado y ahora os pondré ahí para que veáis eso está muy bien bueno esto es así nunca encuentras la llave cuando cuando tienes prisa sabes es así funciona vamos a ver la casita esta es una pelada esta es una casa de chingastre la caja. Vamos a abrir. Pesan, ah. pesan ¿no? Pesa un poco. Uy. Oh, oh. Vale. Bueno. No, no había nada. Hey, uh, uh. esto aquí hay tomate ¿eh? bueno chaval bueno bueno bueno esto que es hala que bueno cuidado Upa, dos. oh my god aquí tenemos para hacer bastante material y Wow, wow. Nebra macerada igual de... oh, oh, oh, oh. Muchas gracias por el detalle Global Hustle Food Ya prepararé algo especial Para esto eh, una, Un cóctel Un, un vídeo interesante Una presentación guay Y vamos a hacer una cata para, para ver qué tal Pedro Jiménez tiene una pinta buenísima, ¿vale? Gracias.